Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras, vecinos y vecinas. La verdad es que estaba deseando subir porque el poeta me ha mencionado a Miguel Hernández y eso me ha hecho que la sangre me hielve. Y también tengo frío, hace frío aquí, en Andalucía venimos a ver si me calento un poquito. Deciros y sobre todo agradecerle a los compañeros y compañeras de la candidatura de Cornellá en común de invitarme hasta aquí y poder intercambiar con vosotros y vosotras ideas de lucha y también experiencia importante. Yo os quiero hablar de Andalucía. Yo sé que aquí hay muchos andaluces y andaluzas. Y Andalucía es muy conocida en el mundo y en Cataluña. Es Andalucía de la Semana Santa, del Rocío, de la fiesta Es verdad, eso existe en Andalucía. Pero yo quiero hablaros también de la Andalucía profunda, de la Andalucía de los pueblos de la Andalucía de Miguel Hernández y de la Andalucía de Blas Infante y de García Lorca, de los que han luchado tanto y tanto por nuestra tierra y sin embargo en estos momentos tenemos nuestra tierra en manos de la burguesía, de los terratenientes y una tierra empobrecida Y da pena si estos compañeros que fueron por luchar asesinados levantaron la cabeza y vieran nuestra tierra en manos de quien está cuando llevamos 30 años gobernando el Partido Socialista Obrero Español, igual que aquí en Córdoba es vergonzoso que hablen en nombre del socialismo y tengan nuestros pueblos como los tiene en Andalucía. También eso lo quiero transmitirlo hoy aquí. 30 años de gobierno, de los socialistas, que de socialistas tienen poco, tienen muy poca vergüenza, porque Andalucía no es pobre, ni Cataluña es pobre, ni ningún pueblo es pobre. Los pueblos somos ricos. Lo que pasa es que los quieren empobrecer y los empobrecen. Los burgueses, los terratenientes, los capitalistas, los que roban, los que saquen nuestros pueblos y nos machacan el 90% de la población. Ese 10% que se beneficia de los recursos nuestros y que los pertenecen por ley. Por eso somos pobres. Pero somos ricos en vida. Somos ricos. En salud y somos ricos también en lucha, porque estamos haciendo lucha muy importante y conquistando, conquistándole ese poder que tiene todo en sus manos, represión, dinero, muerte también la tienen en sus manos, y hay que decirlo en las plazas, pero nosotros tenemos la fuerza del pueblo y lo estamos demostrando cada día más. En Andalucía llevamos el sindicato andaluz de trabajadores toda una vida luchando contra los torretenientes, ocupándoles las fincas a la duquesa de Alba, que ya ha fallecido, de la familia, que tiene 35.000 hectáreas de tierra, ocupando la finca de las turquillas del gobierno, del Ministerio de Defensa, ocupando fincas a los tanatenientes. Llevamos toda la vida y hemos conseguido objetivos muy importantes con la lucha, aunque algunos no lo crean En Andalucía hemos conquistado cosas muy importantes. Ahí está Marinaleda, que es un ejemplo de pueblo. O estamos ahora mismo en Somonte, en Córdoba, una finca de la Junta Andalucía de 400 hectáreas, donde hay familias trabajando. Eso lo hemos conquistado con la lucha en Andalucía. Digo que aquí en Cataluña también la lucha de los trabajadores ha dado muy buenos resultados siempre. Por eso hay que creer en la lucha, hay que creer en nosotros mismos, en la fuerza del pueblo. La gente que nos escucha aparte de lo que estamos aquí, tienen que entender que lo que estamos haciendo aquí es uniendo fuerzas, es uniendo e intercambiando ideas para que el pueblo tenga futuro, para que el pueblo no esté como está, en la ruina más absoluta. En Andalucía hemos tocado también el poder ...y hemos hecho daño al poder... ...y quiero mencionar algo en esta plaza... ...que también lo habréis escuchado muchas veces... ...cuando el sindicato Andaluz de Trabajadores... ...en el 2011... ...ocupó dos grandes superficies... ...Mercadona y Carrefour... ...diciendo y señalando... que eran los culpables de que este pueblo pase hambre... Viste cómo salieron dos ministros... ...el ministro de Defensa y el ministro de Interior... ...la primera vez en la historia de la democracia... ...y dijeron hay que detener... ...a los trabajadores... ...hay que encarcelarlos porque habíamos tocado el poder y le habíamos metido miedo al poder. Y eso es lo que tiene que hacer el movimiento obrero y de lucha, meterle miedo al poder en la calle, porque eso es muy importante, compañeros y compañeras. Cuando estemos unidos el 90%, cuando levantemos las calles y esta plaza la rebosemos de unidad de lucha, pacífica pero de lucha, empezarán a respetarnos. Y algo muy importante también, no podemos permitir... Lo que ha ocurrido en el Mediterráneo. Los miles de personas que han muerto y mueren, que son hermanos nuestros, africanos, y sin embargo, este país nos ha levantado para parar esa masacre, también con la clase trabajadora, que también son clase trabajadora. Y sin embargo, también todos tenemos que mirarnos hacia adentro y también hacernos responsables de esas cosas. Tenemos que luchar todos unidos, porque la lucha de Cataluña, de Andalucía, del de norte, del sur, es la misma. Porque nos están atacando a todos. Y es muy importante que eso tengamos en cuenta. Pero también hay opciones. Para mí la principal es la lucha. La calle, la unidad y también la política. Claro que sí. Pero si queremos que en Cornoyá estén los compañeros en las próximas elecciones municipales, sean la opción más votada y estén en el Ayuntamiento, tienen que tener también un respaldo del pueblo un respaldo de lucha, porque después se van a enfrentar a toda esa corrupción que estamos viviendo y está, y está implantada en los ayuntamientos. ¿Para qué? Para recuperar lo que es nuestro, nuestro recurso lo que es nuestro, nuestro recurso y el bien del pueblo, que hay que recuperarlos, como en Andalucía tenemos que recuperar la tierra, tenemos que recuperar el agua, tenemos que recuperar aquí también en Cataluña los servicios que han privatizado y que lo han hecho para que unos se enriquezcan. Eso también lo tenemos que tener en cuenta y yo creo que la política tiene que venir a reforzar eso para recuperar lo que la gente tiene que recuperar, que es su dignidad, que es su pueblo, que es su naturaleza, que es su recurso, que para eso son nuestros y no son de los terratenientes ni son de los sinvergüenzas que nos están robando. Eso, eso es muy importante y yo quiero terminar porque va a intervenir el compañero candidato que es el que tenemos que darle el apoyo a la candidatura para que lleguen al Ayuntamiento de Cornellá. ...y que lleguen con fuerza, con la gente con el poder... ...para que empiecemos a caminar... ...y sobre todo, con ese programa electoral que tiene... ...que hablan de cosas muy importantes... ...que le están afectando a la mayoría de la gente... ...este pueblo, esta ciudad será declarada... ...en el momento que esté en el Ayuntamiento... ...libre de desahucio... ...y no se podrá desahuciar a ninguna familia... ...de ninguna parte ni de ningún barrio de Cornellá... ...eso es muy importante... Y la gente que no tiene trabajo, habrá que buscarle trabajo y habrá que buscarle recursos. Y termino también con una reflexión importante para los socialistas. Los adictos de bien hay que apoyarlos y tienen que unirse. Pero los socialistas de carroñeros, buitres, que lo hay, como en Andalucía, quiero hacer esta reflexión. Estáis viendo que después de 30 años en Andalucía no se ha conformado un gobierno. ¿Sabéis por qué? porque en estos momentos, los años, los años pasados, se hablaba de sillones, se hablaba de coches oficiales, se hablaba de salarios, se hablaba de enchufados, pero ahora se está hablando de política, se está hablando de que si quiere gobernar, tienen que poner en primer lugar que la gente de Andalucía tiene que tener tierra, tiene que tener vivienda, tiene que tener recursos para vivir. Eso se está hablando en Andalucía y lo están haciendo fuerzas políticas ...nuevas como es Podemos... ...y como es la gente de la Cu ...también que está allí en Andalucía... ...con varios representantes en el Parlamento... ...y de eso estamos hablando... ...porque en Andalucía tiene que cambiar la política... ...no puede ser la política de Griñán... ...ni de todos los corruptos que ha habido en Andalucía... ...que son unos corruptos... ...y hemos visto lo de los eres... ...y hemos visto cómo han, se ha llevado el dinero... ...en los sacos de basura... ...que se lo han llevado... ...y eso lo estamos criticando... ...por eso digo que es muy importante también... Que después de este movimiento, la gente y los que vayan ahí al ayuntamiento, los concejales y el alcalde, sepa que cuando lleguen ahí, van a tener un respaldo del pueblo, pero tienen que hacer política para la gente que la necesita, para la gente que sufre y para la gente de bien. Por eso digo, compañeros, alegría, ánimo y soñemos que es posible que esta candidatura llegue a tener el Ayuntamiento de Cornellá ¡Viva Conoyá! ¡Viva Andalucía Libre!